Y bueno, eh, pues como sabemos, eh, el, el, pues el, digamos, Villalta eh, pues fue fundada muy, eh, pues temprano más o menos, registró tres entradas antes de que se eh, convirtiera en, en Villa, digamos, eh, también en, eh, pues todo el papel de Tiltepec en la defensa pues de la región en las primeras tres entradas. Y en la última entrada, pues bueno, finalmente lograron conquistar la sierra y eh, en esa última entrada, pues, eh, se fundó, pues, Villalta, ¿no? Y entonces, eh, Burgoa, pues, en, en su geográfica relación nos recuerda que, pues, se fundó con 30 vecinos eh, españoles y, pues, la, una cantidad de indios mexicanos, es decir, indios tlaxcaltecas, que fundaron lo que es Analco al interior de Villalta, ¿no? Analco Villalta, ¿no? Analco, eh, así exclamo. Y bueno, eh, pues también las condiciones geográficas eh, de la zona y las condiciones eh, pues lingüísticas y de diversidad, eh, pues eh, digamos que en la, eh, eh, en la región pues estaban ya los zapotecas, eh, los, eh, los mijes, eh, los chinantecos, ¿no? y en medio de ellos pues también hay una, hay una gran diversidad de población. Y bueno, eh, pues hasta 1571 solo se describía como un lugar modesto y bastante insignificante, ¿no? Como bien difícil eh, de acceder, eh, los caminos en época de lluvia eran muy complicados y la forma de tributo que se tenía, pues eran mantas de algodón.